Explicar lo que siento contigo, amor, si te encontré de repente en mi corazón y no te Sentimientos mi atormento Mi cuerpo y alma esperan so Hubión sentimientos, mi atormento Mi cuerpo y alma esperaban por vos, mi amor Y quedo con mis ganas, te veo y brilla mi sol